Originalmente tenía pensado subir un video acerca del easter egg de este mapa de Call of Duty Cold War Zombies, pero mi control se fue a la mierda. Entonces, espérense hasta mañana y puede que suba ese video. Pues nada más era por informar eso. Bye.